aquí. Broma que le sale mal para morza la Para. ¿Eh? Los jóvenes del canal de YouTube Cámara FAI, especializada en bromas de cámara oculta, quiso jugarle una broma al artista urbano Morsa la Para, pero que al final por poco le provocaba un problema. En el video se muestra como el artista tras salir de un canal de televisión fue abordado por uno de los actores, sin embargo. Uno de los agentes de la seguridad privada del artista lo tiró al suelo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Una ¿Qué lo que, manito? Tranquilo, pisada. ¿Qué es lo que? Pero no me repugues, mijo. ¿Qué es lo que? Sí, pero, no pero tú no puedes, tú no puedes abordar así. señor. Pero tú sabes, me no me repugues así, no manito. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo ¿Qué pues no me repugies ¿sí? así. Que, ¿Quién tú eres, mi ¿Qué Es que lo que, Mozart? dime a ver, muchachos, ¿quién en José? Es que lo que, pues no me repugies así, papá. ¿Qué es lo que tú dices? Okay, no, ¿Qué flow, papá? ¿Qué duro te sabe? Aquí dime a ver y tú, ¿qué es lo que... ahí? Ey. ¿cómo que si me gustó, papá? Yo soy fiel, loco, loco contigo. Lo más duro, moza, la palabra. Ah, ¿cómo vamos a cosa <risa> ahí? ¿Cómo? A ti vos, cómo, tú dices? pones, <risa> dice. Ya lo, moza, yo soy solentico, loco, qué duro estamos. Oye, moza, yo soy duro, duro. Mano, tú eres el final, lo mejor. Ey, ¿qué es lo que? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que? ¿Y qué lo que? Sardina, de eh, Papá, me voy para el equipo tuyo, para allá, loco, a cantar, qué es lo que. Vámonos, vámonos, Carlos. ¿Qué, ¿Qué es lo que? Me llevan para el equipo, para allá, a cantar, ¿cómo se ser, ¿Qué es lo que? tú sabes que yo le meto loco, tú sabes que yo rapeo. pero no me refugio, ay, ¿por qué tú me refugias papá? ¿y qué lo que? Ay, pero no me refugio, loco ¿y qué lo que, moza? oye, pero no me refugio, ¿y qué lo que? Mozart, moza, déjame para allá para cantar contigo ¿y por qué me refugio? pero no me refugio papá, pero y por qué? pero no me refugio papá, pero y por qué? pero no me refugio papá, pero y por qué? Yo te porque estoy haciendo hacer algo, que tranquilo, que es tranquilo. Pero, ¿Tú no, sabes cómo, ¿tú no viste cómo tú me empujaste? Pero tú no viste cómo tú me empujaste? Pero que es un abuso de tu parte. Ya, ya, ok, claro, claro, vamos, vamos a resolverlo sí. como tú quieras. Claro, vamos a Está sí. bien. Pero tú no viste cómo vio. Pero tú no viste, no, cómo me ¿Cómo que así no? Sube, viste, Pero tú viste, pero un abuso de tu parte. Pero cómo tú me tiras. Sí, me pero tú se me, me tiraste a mí. Ey, ey. Pero tú viste ya, un abuso ya, de tu parte ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pero un abuso Mozart, Mozart, es un abuso de parte de él Él me tiró así a mí Ahora mismo yo tengo una costilla rota o algo Vamos a poner Mozart, sí, sal, bien, bien, bien, para que le la, la cámara, Es un abuso de parte de él Es un abuso Carlos sabe, Carlos se quedó igualito Carlos, sí, pero es un abuso Tú tenías que secretar a él Sí, pero que es un abuso de parte de él Es un abuso No, él es un abuso un abuso de parte de él. Carlos se con igualito. Sí, pero que él, tú debiste secretarle a él. ¿Cómo él me empuja a mí y me tira a mí así? Mira, ahora mismo, mira, mira. Mozart, ven, ven, ven, está bien, ven, moza, salven. Ven, moza, salven. Señores, señores. Vamos. <risa> <risa> Señores, yo no quiero reírme. Vamos a verlo de nuevo. y Póngalo y Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Verlo de nuevo. Ay, no me refugia, ¿eh? ¿Por qué tú me refugia, papá? ¿Y qué es lo que? Ay, no me refugia. Es lo que Ay, me refugia. ¿Y qué es lo que? Vamos a salir. Vamos a ir. Déjame para allá, para cantar contigo y porque me refugio. Pero no me más refugio, papá? Por pero Quita. ¿Cuál Pero no más papá? pero refugio, papá? Por pero no me refugio, papá, por pero ¿Tú no viste cómo tú me repujaste Eso es lo que una vaina, Pero tú no sabes cómo tú no viste cómo tú me repujaste. ¡Ay, ay, para, para, para. Pero que es un abuso de tu parte. Ya, ya, pero, ok, vamos a resolver como tú quieras. Está claro, sí, bien. Pero ¿tú? ¿tú, tú no viste cómo me dio. Pero sí, no, tú no viste no. ¿Cómo que así no? Señores. Ay, Dios, pero yo tengo un dolor en la costilla. Dios, se tuvo a matar ese muchacho, nuestro hermano de Cámara Fire que estuve compartiendo aquí cuando Miguel estaba detenido, ellos vinieron y son unos muchachos, son actores ellos, pero mira, y lamentablemente, lamentablemente, él está haciendo su trabajo, nadie se le puede pegar a ese vehículo. Cuando un seguridad, y es, es su seguridad personal, suerte es que lo dejaron saludar. Porque es su artista ya tiene su seguridad de esa seguridad con él tiene mucho tiempo. Ahora, Dios lo libre. Si, si lo cortan a Monsa o le hacen algo, Dios libre más y lo matan a él. Carlos, saludo a nuestro hermano Carlos, que es hermanique de Morza. ¿Qué va a decir? No, usted no hizo su trabajo. Claro, entonces cuando es un artista una figura pública usted no puede tener. <risa> no porque demostró su trabajo y, y, y le dieron algo por arriba. Y tenga, y tenga bonificación. No lo a vos, claro, porque qué está para eso. Ay, bailarse así en la cara, un hombre blanquito o algo así. ¿Tú entiendes? Lo, pero si se había dado ahí se mata. Yo creo que va a durar un par de días sin hacer, eh, señores, hay que tener cuenta.